¿Qué tal amigos de al día? Nos encontramos desde acá de los exteriores de la unidad de vigilancia comunitaria ubicado sobre la avenida Quito al norte del cantón Quevedo lugar donde nos encontramos con uno de los emprendedores quevedeños quien hoy nos va a contar su historia una historia heredada desde hace 50 años por su padre quien se, se dedica al negocio de venta de ceviches de concha, camarón y pescado Hola amigo, ¿cómo está? Buenos días Cuénteme un poco de su historia, ¿cuál es su nombre? Marco Antonio Conforme Salto Marco Antonio, cuénteme cómo nace esta idea de, de colocar su negocio aquí, un punto estratégico del Cantón Quevedo. Es mi papá, pues él es el... Yo le sigo la herencia de él porque él tiene 50 años vendiendo ceviche. Ya pues le aprendí eso a él y heredé eso. Tengo mi negocito, este negocio es mío y lo hace hacer como él. La gente aquí en Quevedo nos conoce y viendo que en la policía tengo algunos meses años vendiendo ya esto y soy conocido por él es muy... ¿Cómo, ¿Cómo heredó ese truquito? porque no todo el mundo tiene esa claro. sazón verdad. La puede tener su papá pero la misma sazón no la tiene eh, la esposa de él ni sus otros hijos pero usted la heredó ¿Cómo la heredó? ¿Cómo, cómo aprendió? Eh, no, yo me crié con él pues yo andaba con él cuando era muchachito y ya pues aprendí cómo él lo hacía cuál era el truquito ¿Se ¿sí entiende? y ese ya pues lo tengo yo Veré eh. heredé eso de él y cuando vienen sus clientes acá, ¿qué le dicen? Que, que venga, que traiga a su familia, que se deleite porque esto es afrodisiaco y es muy bueno, ya los que lo han comido ya saben. ¿Y cómo le dicen? Ponme uno, pero bien puesto, un levantamuerto. Un así. levantamuerto, exactamente, sí. ¿Y qué, qué es en sí un levantamuerto que ellos piden? O sea, si usted ha tomado o tiene alguna amanecida, esto lo deja como que no haya, tom no haya tomado, no le haya hecho nada. Esto le pone papelito, lo levanta, como quien dice. Y para quitar esa resaca, que se le pone? ¿Más limón? ¿Cuál, cuál es el secreto ahí? Ajicito, ajicito, como usted lo quiera comérselo, con un arrocito, con un chiflecito, claro. Durante el tiempo de la pandemia, ¿cómo les fue con su negocio? Le cuento que hacíamos este así, a domicilio llegábamos porque no, no se podía salir, no dejaban... Trabajar así y como ya se puso bien feo, como se puede decir, ya le cortamos así, no pudimos trabajar más. Hasta que de nuevo ya comenzó a, a coger este ya más, más, más, este, más, clientela, más clientela, claro. Ahí ya según eso se iba haciendo y se le iba entregando a domicilio. Y cuando ya se reactivaron los negocios, usted fue el primero en volver a. a... Claro, pues claro, ya la gente mismo nos reclamaba, que necesitaban el ceviche, lo extrañaban, y nosotros también extrañábamos nuestra clientela. ¿Y a partir de qué hora usted empieza a trabajar aquí? Yo llego aquí a las nueve y media, diez, hasta las tres, tres y media de la tarde, cuatro. ¿Y cuál es la hora en la que más movimiento tiene usted? ¿Así que se desespera, que, que parece pulpo, que no se alcanza? ¿Cuál es ese de ese? mañana, de mañana, eso de las 10, 10 de la mañana hasta las 12, 12 y media. Y tiene todo tipo de clientes, ¿verdad? Claro, de todo, aquí vienen todos, abogados, policía, prefecto, prefecto, de todo. Okay. Bueno, cuando usted prepara su, su producto, ¿qué es lo primero que hace? limpia todo, Claro, tengo todo, la higiene es lo que vale, lo principal, ¿se ¿sí entiende? Y al cliente le gusta que lo atienda, ¿cómo lo atiendo? Pues lo atiendo bien, que le ponga un poquito de esto, otro poquito de esto. ¿Y no hay ese tipo de clientes que se lo va acabando y le dice un poquito más de caldito, un poquito claro, más de... exactamente, por eso que me buscan porque ya, pues yo le póngamelo un poquito de esto, de esta otra cosa. O sea, usted los consiente exactamente, prácticamente. Exactamente, sí. Esa sí. sería la palabra, ¿no? Los sí, conscientes. consentido. ¿Y cómo le dicen a usted? Maestro, padrino, ¿cómo le dicen? Colorado, padrino, F, así tiene un poco de... Ya, sí. ya, ya con eso lo identifican. Claro, sí. Y a veces cuando se encuentra con sus clientes en el centro... ¿Qué le dicen ellos? ¿Qué pasó con el ceviche? Dice, no, le digo ya mañana, pues allá en la misma hora ya sabe dónde encontrarme. Y ellos me buscan donde tienen que buscarme. ¿Con este negocio usted ha logrado también mantener a su familia? Claro, con eso estudio a mis hijos, a mi mujer, a mi madre, yo y mi familia. Okay. Este, Cuéntenos un poco también acerca de las actividades que usted realiza después de este trabajo. Yo después del trabajo me voy a comprar para el siguiente día a la plaza lo que es el pescado, el tomate, la cebolla, el camarón, la concha ya dejo listo para el siguiente día salir a laborar, como todos los días Para dejar todo listo? Sí. Y... Exactamente, sí. Okay. No me... ¿A qué hora no se levanta a hacer la preparación? A las 6 de la mañana, de uh -huh. la mañana. Para ya tipo 9 salir y sí, llegar? Exactamente, ya 8 y media estoy saliendo de mi casa ya a las 9, 9 y media estoy aquí bueno, esa es la historia del de Colorado, como le dicen a él cariñosamente, de la cevichería, todos vuelven. Ya en estos momentos él también va a hacer la preparación de, de sus productos, va a empezar a, a hacer el corte, que lo hace de manera meticulosa, ¿no? Dado de que el, en donde él hace el corte de las conchas también es un equipo que requiere de, de, de técnica, de táctica para evitar algún tipo de incidentes. ¿En algún momento usted... ¿Manejando esta esta máquina de aquí se ha cortado? No, nunca. Ya uno ya Pero es un poco complejo claro, hacer el... cualquiera plato. Que, no, que no sepa cómo uno se corta. Esto es muy cortante, se puede volar el dedo. Tiene que tener práctica. ¿Y ¿Qué es lo primero que se le pone al plato ahí antes de servir el ceviche? Si le pone primero el Porque también depende de la presentación para que se abra el apetito, ¿verdad? Exactamente, para que le dé gana. Tiene que ponerle el limoncito y ahí le pone ya la, el limón. Como está ahí. Ya, vamos a empezar con el limón. ¿Cuántos limones le pone a cada plato? Uno, dependiendo de como el cliente quiera. Si quiere otro, se le pone otro. Y ahí luego va la, la concha. ¿La concha está cruda o cocinada? Cruda. Cocinada ya no es lo mismo. Pues el gusto es que esté cruda. El limón. Ese es el truquito. Entonces, o sea, nos acaba de revelar su truquito. <risa> sí. Entonces, Aquí después me van a copiar, me van a poner lo mismo. Ya, claro, entonces va a la concha cruda. Exactamente. Ahí ya queda así. luego de eso se coloca. Luego de esto ya se le tira la sangrecita que queda ahí. De ahí viene como es mito, se le pone pescado. Ahí va a ser un ceviche mixto, dice. Bueno, ahí va a colocar el pescado. ¿El pescado sí está cocinado o es claro, ese No, es cocinado. El pescado sí es cocinado. Bien va cocinado. ¿Y, el, y todo se conserva en su propio líquido, ah, ¿no? Sí. En sus caldos. Tiene que tener el, el, la temperatura que para que no se me haga, no se me deshaza, porque cuando es muy cocinado, se deshace. Se hace de cisco. Tiene que tener el punto exacto. Ese punto exacto es el que usted sabe. Exactamente. Ya, uno ya sabe. Aquí va la ensaladita. Esta es la que le dé el gusto. ¿Y esa ensaladita qué nomás tiene? tiene tomate, cebolla y el juguito del tomate, no le pongo agüita porque el agua después la daña. Ya. Sí, tengo que ponerle el juguito del tomate para que tenga O sea, ahí ya está el para servirlo al cliente. Clara. ¿Y de ahí qué más se le coloca? El maíz de tostado. Ahí va el maíz tostado. Ahí viene la pimientita. Ya. ¿Pimienta? Pimienta molida. Sí, pimienta molida. Ya. Así es como ya se lo sirven sus clientes. Exactamente, el aceite. Ese es el famosísimo. Madre, el mixto, el famoso mixto es este. ¿Y el famoso levanta? Muerto. Sí mostaza, a ver la, las amas de casa que están en estos momentos viéndonos, anoten ahí la receta de nuestro amigo Ese, ahí está el truco, él ha dicho que para que le quede excelente su ceviche, la concha debe estar cruda y también ya dijo el secreto para la salsa, ¿verdad? o sea, le reveló todos sus secretos sí. a, la, a los internautas. sí, para que puedan deleitarse y si no pueden hacerlo tienen que visitarme para que saboreen el rico ceviche bueno, ese es el plato, aquí nuestro camarógrafo, por favor, eh, enfoque allí donde está ya ese delicioso plato servido, ya listo para el consumo. Ya aquí nuestro amigo también ha dicho que quienes no puedan hacerlo en casa Porque él dio ahorita la receta Pues vengan y lo visiten Está ubicado aquí en los exteriores de la Unidad de Vigilancia Comunitaria Está cerca de la Fiscalía Tal vez para los que no conozcan Y ya se les haga agua la boca, amigo, claro. ¿no? Está cerca de la UTQ también Sobre la Avenida Quito Frente al Paseo Shopping Y ahí también está el registro de la propiedad Ok, despídase de sus amigos Haciéndoles una cordial invitación a que vengan a servir Bueno, los invito a que se vengan a deleitar Con el delicioso ceviche de concha, camarón y pescado ya dijo la amiga donde me pueden ubicar todos los días paso gracias a mi Dios que no me pase nada, todos los días me encontrarán aquí, los invito que vengan a deleitarse gracias. Okay. gracias a usted, gracias amigos por haberse conectado a nuestra transmisión, no olviden compartirla ya saben, vengan y visiten a la cevichería todos vuelven, donde tienen una receta de más de 50 años, una tradición que se ha Transmitido de generación en generación. Gracias a todos por haberse mantenido con nuestra audiencia. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y también revisar nuestra página web www.aldia.com.f.